Para utilizar la función SI, sí, debemos ubicarnos sobre una de las celdas vacías. Abrimos el signo igual y escribimos SI, sí", haciendo referencia al nombre de la función. Y entre paréntesis, vamos a pasarle los tres argumentos. Primero, hay que mencionar que la función SI sí devuelve un valor si la condición especificada es verdadero, y otro valor si dicho argumento es falso. En este caso podemos hacer una comparación por ejemplo de un valor que puede ser 5 y usando uno de los operadores de comparación que si vemos en el lado derecho tenemos la tablita con todos los operadores de comparación que se utilizan en Excel. En este caso vamos a usar el operador de comparación igual para verificar si el valor número 1 es igual al valor número 2. Este es el primer argumento con punto y coma Cerramos el argumento y vamos a pasarle el segundo. El valor sí si verdadero es el valor que se devuelve si el primer argumento, es decir, la prueba lógica, 5 igual a 5, es verdadero. En este caso sabemos que 5 es igual a 5, por lo tanto va a devolver verdadero. Cuando devuelva verdadero, ¿qué queremos que haga? Queremos que retorne un mensaje diciendo es igual. punto y coma para separar y el tercer y último argumento de la función si sí es el valor que se devuelve si el primer argumento de la prueba lógica es falso. En el caso de que el primer argumento devuelva falso, pasaría a mostrar el tercer argumento. Significa que si no son iguales los valores, es decir, 5 no es igual a 5, devolvería un mensaje diciendo no es igual. En este caso sabemos que se va a cumplir la condición, sabemos que 5 es igual a 5, por lo tanto simplemente retornará este mensaje. Pero cuando modifiquemos el valor de la comparación, el segundo valor de la comparación, veremos que va a mostrar el segundo argumento. Presionamos enter y efectivamente vemos que dice que es igual. Ahora si modificamos el segundo argumento por cualquier otro valor que no sea 5 y presionamos enter, ahora el mensaje es diferente. Ahora pasamos a la segunda hoja, y vamos a ver este ejemplo. Tenemos una tabla de alumnos, con nombre, apellido, una columna para las notas, y otra de calificación, la cual está vacía. Lo que vamos a hacer es, utilizando la función SI sí, averiguar la calificación de la persona, y colocar aprobado o desaprobado si el valor de la nota es mayor a 6. Para hacerlo nos ubicamos en la celda D3. Abrimos signo igual. Escribimos sí. Abrimos paréntesis y le pasamos el primer argumento. El primer argumento va a ser comparar el valor de la celda C3. Y usando un operador de comparación. Mayor 6 igual que, para hacer referencia, de, eh, hacer referencia al valor de la celda C3 y decir si el valor de la celda C3 es mayor o igual a 6, punto y coma y entre comillas le vamos a colocar aprobado, porque si se comprueba esta condición y devuelve verdadero el valor que va a retornar la función si sí va a ser aprobado. Caso contrario, que la nota del alumno sea menor a 6, entonces queremos que retorne desaprobado. Y una vez que lo tenemos, presionamos Enter, seleccionamos la celda, nos ubicamos en la esquina, y manteniendo presionado arrastramos para completar lo demás. Y efectivamente vemos cómo va comprobando cada nota. Y vemos que en este caso es menor a 6 y coloca desaprobado. En el segundo aprobado. En el tercero y cuarto desaprobado. Y el quinto aprobado. Y ahora si yo modifico una de las notas. Automáticamente cambiará el valor de la calificación.